¿Qué onda, Onda? Buenas tardes Aquí estamos en la En la agencia KW De la capital de Aranjera Sonorense Viene, viene por a recoger el costempreador el porque el que traigo el que trae el carro está agujerado y según los que saben eso no no, no se soldan no se reparan Ya este. Ya te lo va a traer. 17.000 varos Y es un... Me de cuenta que es un, es un radiador. Pero que enfríe el aire. Que enfríe el aire que le entra al motor. Y va a dar al turbo. Y el turbo vuelve a calentar ese aire. Y ya lo mete el motor, mete el motor para darle más, más potencia, más fuerza, más potencia. Este, ya estamos esperando que lo traigan ya para volver con el mecánico aquí en la entrada de. la Puerta Norte de aquí de Hermosigo un perro el pinche sol! ¡Así es onda! Ayer en la tarde Ya cruzó el, el remolque vacío de allá de, de la Nogalera de, de Gringolandia y ahí fue patrón frente a Albocío que vas a cargar mañana pero vas a ir primero con el mecánico ahí donde vamos ahorita aquí arribita. ya le metió el... el escáner, la computadora y ahí le hicimos la prueba del... para checar el pues, post esa yo no me la sabía de cuenta que... He echas a andar el, la unidad Levantas el cofre. Bueno, tienen que ser dos personas. En una botella se hace jabón líquido. Y mientras uno le da acá unos pinches acelerones macabros, el otro le está eh, echando el jabón al poste enfriador. Hagan de cuenta que el poste enfriador va pegado alrededor del agua. Y ahí le estuvo echando el... El jabón líquido. Y para comprobar, me dijo, ahora echa el jabón tú. Yo le acelero y tú le echas el jabón. Y sí, de la, de la esquina superior, del lado del, del acompañante, ahí estaba burbujeando. Cada que le aceleraba. Y esa prueba yo no me la sabía yo no me la sabía este es como les digo en este jale todos los días aprendes cosas nuevas tanto buenas como malas y pues así es dona tengo este que no sé que tirado qué pedo Pero bueno, traía el 17. Aquí venía como a las 11 de la noche. Y me paré aquí a la vuelta, se nada ahora tal me paro ahí el, afuera del auto. Del autozone. Y apenas me iba a bajar y se empareja el carro aquí, un carro aquí en un lado. Y se, y se bajan dos morrillos. me dice uno somos de la de la m de aquí y pues mucho con la cuota <ríe> a la madre eso no me la sabía digo y pues tampoco me voy a poner a investigar ¿verdad? ya me tomaron como como unos 1800 baros Total que ya ni se nos veamos. Aquí me paré aquí donde está el autobús. Porque iba, iba a la taquería que está enfrente, allá adelantito. No, miento, miento. Me paré aquí. Aquí me paré. Y... Ay, güey. Y venía la taquería esta. No, pues cuál? <ríe> No me dejaron ni bajarme los güeyes Pero bueno. Pues así es, onda. Y pues ya se la saben. Hay saludos para todos.